Un saludo muy especial para todos. En este video les voy a enseñar a hacer la carátula para la materia de geografía. Vamos a ver cómo se hace. Utilicen un objeto redondo para hacer un círculo. Yo voy a utilizar una tapa. Y voy a hacer el mapa mundo o mapa mundi. En caso de que les dé dificultad dibujar, pueden sacar un dibujo o icono animado del mapa mundo. ahora voy a pintar con marcador resaltado, color verde ahora voy a delinear con marcador micropunta y voy a alinear también el círculo, en estos lados voy a dibujar unas cortinas y voy a dibujar una muñequita animada, vamos a hacer así la cabecita, del pelito y en esta parte voy a hacer un monito voy a seguir haciendo el cabello que es largo y acá voy a hacer un bracito así, cogiendo como la cortina, como si la estuviera abriendo en esta parte el vestido, una parte del vestido voy a pintar así, con marcador amarillo voy a pintar partes del cabello como para darle luz. Ahora con café voy a terminar de pintar. Pintamos esta parte inferior. tenemos aquí como una sombrita cabello y con marcador micro punta voy a delinear el cabello ahora voy a pintar el monito con marcador fucsia y lo voy a delinear con marcador negro voy a utilizar rubor pueden utilizar colores para pintar los brazos y voy a terminar de pintar la faldita parte del vestido acá voy a hacer como una especie de, de murito de dos dos rayitas y pintamos así y acá en esta parte voy a pintar con marcador fluorescente amarillo Ahora voy a pintar las cortinas. Lo voy a hacer con marcador morado. Estos marcadores no pasan el otro lado de la hoja, pero pueden utilizar colores. Voy a alinear o hacer una sombra con marcador café y a delinear en este lado y en este pintar la otra cortina no más adelante lo hacen con anilina negra voy a hacer el fondo voy a pintar el fondo voy a limpiar y parte de la anilina y ahora con pegante en barra voy a aplicar en el fondo y con murano voy a aplicar para darle brillo como pueden ver brilla muy bonito voy a aplicar también pegante en barra acá en esta parte y voy a aplicar mudano o escarcha o mireya como la conozcan azul voy a delinear esta parte de la falda de los brazos Y esta parte ahora voy a utilizar colgón y voy a escribir el nombre de la materia en este caso, geografía y con escarcha o mireya negra le voy a, a colocar encima tapándola. ya retiré la escarcha y lo delineé así con un marcador micro punta ahora con este marcador negro voy a hacer una decoración de unos círculos uno pequeño y uno grandecito creo que se ve muy bonito y delinean también el mapa para que se vea más y por último vamos a marcar con el nombre en este caso, Karen. Voy a alinear a los lados con mi punta. Amigos, por hoy hemos terminado. Espero que les haya gustado la carátula de hoy. Manito arriba, si ¿te gustó? Compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal.